Bueno, parceros, eh, hoy les traigo otro video. Primero que todo, saludándolos. Esperando que todos se encuentren bien, muchachos. Yo sé que he tenido un poquito abandonado el canal, pero pues... Eh, por situaciones laborales, realmente no me había quedado tiempo. Poder realizar o subir otro video. Se todo a hacer un video corto, que muchos me lo han pedido ya. Quiero aclarar esa información porque muchos dicen yo quiero entrar a las fuerzas militares de Colombia pero quiero ser de las fuerzas especiales entonces les voy a aclarar cómo se ingresan las fuerzas especiales en Colombia y quiénes lo pueden hacer básicamente para acceder o para poder ingresar uno a las fuerzas especiales se debe ser un soldado de carrera de carrera quiere decir que se debe ser soldado profesional, suboficial o oficial, listo? En cualquiera de las fuerzas, hablo para Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Los mmm, muchachos que prestan servicio no pueden acceder, ya que son el servicio militar eh, tiene, es muy aparte a esa doctrina, podríamos decirlo así. O no podrían acceder nunca a ser un soldado de fuerzas especiales, solo para los de carrera. Para usted poder ingresar a un batallón de fuerzas especiales debe tener unos requisitos y esos requisitos son tener cursos de combate. Básicamente usted puede ingresar a un batallón de fuerzas especiales teniendo dos cursos que son el primero de paracaidista y el segundo de lancero. Esos cursos son los dos básicos para poder acceder a ingresar a un batallón de fuerzas especiales. Curso de paracaidismo en Colombia dura un mes y el de lance dura tres meses. No voy a entrar a explicar qué se hace o qué no se hace, eso lo dejaré para un próximo video, pero básicamente esos serían los dos cursos eh, iniciales para poder usted acceder a que sea trasladado a un batallón. Cuando hago, hablo que sea trasladado quiere decir que usted ejército. En este caso voy a hablar del ejército, el ejército lo traslada a un batallón de fuerzas especiales, aquí en Colombia hay varios, está el BACOA, está el batallón de operaciones 1 y 2, los buffers 1, 2, 3 y 4, ¿Eh? entonces esos son como los batallones de fuerzas especiales en Colombia, que están agremiados o están asociados a a comandos generales, ya hablamos del cuno de su tiempo, el seco es ahorita en estos momentos. Pero bueno, sigamos más bien con el tema de, de qué se debe tener. Entonces, hablamos y le estaba diciendo que se debe ser soldado de carrera, soldado profesional, suboficial o oficial, soldados que al servicio no pueden acceder. Debe tener como mínimo dos cursos básicos, que sería el de lancero y paracaidista, y que el comando del ejército lo trasladara a esa unidad. Tengo casos de compañeros y gente conocida que pues, se palanquearon. ¿Qué es palanquear? Pues que buscaron por ahí la forma de que los trasladaran para esas unidades. ¿Sí se puede hacer? Pues creo que ahorita está un poquito complicado, pero anteriormente cuando estaba activo yo, sí se podía hacer. ¿Listo? Entonces eso sería como lo básico la formación de o la disciplina en las fuerzas especiales en estas unidades se caracteriza por el entrenamiento diario uno cuando está en el batallón en patio o ahí descansando todos los días se recibe instrucción fundamental la torre o el descenso de soga o rappel como lo quieran llamar se hace todos los días todos los días se hace descenso de, de, de, de torre por soga listo, o en patín, que simula el descenso por helicópteros, ya que todas las operaciones militares de las fuerzas especiales se caracterizan porque se hacen en vía helicoportada y las infiltraciones o los accesos se manejan por medio de raple o soga rápida, entonces todos los días se entrena, igualmente el polígono, es esencial el polígono turno y diurno, donde la principalmente, podríamos decir que entre una a dos veces por semana se realiza polígono y ya la parte de instrucción todos los días trote y incremento física es fundamental ahí donde se adquiere la, la disciplina de estas unidades y la unión de mando entre soldados y cuadros ¿no? entonces es fundamental que uno se meta en la cabeza que no va a llegar a cualquier unidad va a llegar a una unidad donde los soldados son muy capacitados y son de un profe profesionalismo muy alto donde uno no tiene que mandar a nadie antes ellos lo arreglan a uno como como su oficial o oficial y siempre existe esa camaradería y ese respeto mutuo por pertenecer a una agrupación a una minoría selecta como le llaman ellos allá entonces esa camaradería es muy estrecha no voy a hablar de, de de tipo operacional ni qué se hace o qué se hace que se entrena no se entrena porque pues realmente ese no es el fin de este vídeo es básicamente es como instruirlos o informarles cómo se puede llegar a hacer un soldado de fuerzas especiales igualmente usted puede tener o conozco caso de cuadros que tienen cursos lancero paracaidista y no o nunca estuvieron unidad de fuerzas especiales ya que porque nunca fueron trasladados, incluso, incluso hay eh, cuadros que tienen curso, los tres cursos que son lancero, paracaidista y fuerzas especiales y nunca pertenecieron a una unidad de fuerzas especiales entonces eso ya va como en la suerte de cada uno ¿no? eh, en el ejército se caracteriza por resultados o por disciplina enviar a, ser, a, sus, a sus cuadros oficiales y suboficiales estos cursos de combate pero no necesariamente porque lo envíen usted a hacer curso para que el Lancero balancero va a ir a ingresar a una unidad de fuerza especial. eso es mentira se puede hacer todos los cursos que quiera del ejército de combate pero si corre con suerte lo llaman si no pues seguirá su carrera militar en unidades regulares eso quiere decir que los soldados colombianos a pesar de que no estén en unidades especiales están capacitados para ser parte de estas unidades Listo, Entonces puede estar en un cuadro o un soldado, puede estar en tropa regular, pero tienen la doctrina de las fuerzas especiales, en este caso el entrenamiento, entonces pueden hacer uso de la misma dentro de las operaciones con el ejército regular. Eh, hace un tiempo se inventaron dentro de las unidades regulares los grupos especiales que estaban conformados por soldados con entrenamiento de fuerzas especiales. Y estos son los que pues realizaban operaciones más a fondo y trataban de dar eh, casa a los objetivos de alto valor que tenía destinado cada comando o cada unidad para pues dar de baja ¿no? como tal. Entonces muchachos, básicamente es eso. Les repito, para usted poder ingresar a una unidad de fuerzas especiales debe ser un soldado de carrera, su oficial. O oficial o soldado profesional y que sea llamado a estas unidades. Conozco casos también donde fueron trasladados los batallones sin ningún tipo de cursos y dentro de ese batallón hicieron los cursos. ¿sí? Eh, los mismos batallones los, los envían a, a realizar estos cursos. Ahora, para que en Colombia un soldado sea considerado comando, listo, se deben tener entonces curso de paracaidismo, que dura un mes, curso de fuerzas especiales, que dura seis meses, y curso de lancero, que dura tres meses. Eso serían los tres cursos básicos para que un soldado en Colombia sea considerado comando. ¿sí? Y ya pues, eh, vuelvo les digo, uno puede acceder a batallones de comandos y fuerzas especiales, pues sin necesidad de los cursos también los puedes hacer ahí mismo pero ya se son casos muy aparte o muy esporádicos que pueden pasar bueno parceros espero que este pequeño vídeo les aclare algunas dudas a los que me habían preguntado eh, antes de no antes de todo darles eh, unas gracias por ese apoyo que, que me han dado el canal sé que he estado perdido que he estado he abandonado el canal un poquito pero Muchachos, realmente pues el tema laboral ha sido un poquito complicado, pero ya nuevamente, con el favor de Dios, estar retomando la rienda de este canal y seguiré subiendo contenido de su agrado. Bueno, comando, nos estamos hablando y hasta un próximo video.